En este, a partir de este momento nos vamos a centrar sobre a ver, el sistema nervioso somático. ¿Sí? Entonces, silencien eso. Gracias a los micrófonos. Ya hemos hablado, entonces, que el sistema nervioso periférico se divide en somático y autónomo. ¿Listo? Nos vamos a centrar en la rama somática. Como ya también lo mencioné, o me, y lo han mencionado otras personas, el sistema nervioso somático... Se compone de dos tipos de señales, componentes, eh, ¿sí? tipos de nervios y también algunos somas, que serán los aferentes y los eferentes, ¿no? Tipos de neuronas también. Entonces Recuerden, los afer las aferencias son entradas. Básicamente, ¿de dónde a dónde van? Las aferencias somáticas van desde el órgano del de los órganos de los sentidos hasta... Eh, la, la, las, eh, ya puede ser la, la médula espinal o el tallo cerebral a hacer sinapsis. ¿sí? Y entonces hacen sinapsis con las neuronas del de sistema nervioso central en la médula, en el tallo o incluso en el cerebro. ¿sí? O sea, en el telencéfalo. Y los nervios afer eferentes, que estos son, los aferencias son sensoriales. Y esos serán motores. Las eferencias o salidas motoras, ¿cierto? Van de, desde el cerebro, tallo cerebral o médula hasta los músculos estriados, ¿sí? Para realizar acciones voluntarias. ¿Sí? Entonces, entradas de, y salidas. El sistema nervioso, la, las aferencias o el sistema nervioso entonces va a, a, a crear los tipos de sentidos y, nos, y nosotros estamos limitados en nuestra realidad al tipo de señales que son capaces, para las cuales tenemos aferencias, que somos capaces de recibir, ¿no? Nosotros no podemos recibir todo tipo de señales del mundo, solamente una un rango muy pequeño de señales o, sea, o de formas de energías. En el mundo, el mundo en realidad no es como lo vemos. Ya hemos visto sí, hecho varios ejercicios que nos muestran que el mundo es caótico, ¿no? que el mundo es algo muy extraño, la realidad como tal, lo real, pero que nosotros construimos nuestras realidades subjetivas a partir de las señales sensoriales que podemos captar y traducir entonces, ¿cuántos sentidos tenemos? Ya no sé si ya hemos hecho esa pregunta antes. Cuéntame, Laura. Eh, profesor, lo habíamos mencionado en la anterior clase y habíamos dicho que no, no existen solo cinco, sino que existen doce o más, eh, ya que se han descubierto, pues, diferentes tipos, eh, como el la audición. Bueno, depende de, del sistema nervioso. Periférico. Somático, sensorial. ¿Listo? Entonces, sí, es así. A través, por ejemplo, por ejemplo, de los nervios ópticos, podemos tener entradas para color, formas, texturas, tamaños, movimiento, profundidad, etcétera, ¿no? Entonces, solamente los conos y cuáles serán las neuronas sensoriales: conos y bastones. ¿Sí? que van a través del nervio óptico hacia el sistema nervioso central. A través del nervio estatoacústico que proviene de las neuronas de la cóclea, ¿sí? que es allá en el oído interno, pues son sensibles al menos a dos tipos de señales. Uno será las, la, la, la, la audición, las señales acústicas, y por otro, que son eh, términos de frecuencias de onda. Una... Y, y lo otro será a las señales eh, vestibulares, que es el equilibrio, ¿no? Con la piel, la piel, desde la piel vienen neuronas sensoriales para el dolor, para la temperatura, ¿sí? Para la posición misma de, de, de los músculos, la propriocepción, para neuronas motoras que llevan señales sobre la presión atmosférica, sobre la, el componente químico de los objetos que nos tocan, eh, y, el, y, y el reconocimiento de objetos, ¿no? Como el tacto, como la presión sobre la piel. Entonces, todo eso también son tipos de sentidos, ¿no? Entonces, vemos que tenemos una gran cantidad de, de, de neuronas sensoriales y con las cuales podemos tener acceso a una multiplicidad de formas de energía del mundo, las cuales el sistema nervioso central aprende a interpretar a lo largo de la vida para darle sentido a nuestra realidad. ¿Sí? Bien, entonces, esto simplemente reacciona, o sea, el sistema nervioso, las aferencias solo reaccionan a... Los a, las a las formas energéticas que nos rodean, pero es el sistema nervioso central lo que permite crearle sentido a partir de las interacciones sociales que hemos tenido desde, desde eh, antes de nuestro nacimiento. Las referencias, entonces ya dijimos que tenían que ver con los movimientos de todos los músculos estriados. Si se dañan las aferencias, ¿qué pasa? Pues tenemos pérdida sensorial. Si se, si se dañan las eferencias ¿qué pasa? Pues tenemos pérdida motora. ¿Sí? Si se dañan las dos, tenemos parestesias y cosas por el estilo, motoras y sensoriales. Bien, vamos a agrupar los nervios en pares primero, porque hay entradas, como lo vemos acá... Por lo, bueno, acá no se ve muy bien, pero entonces eh, hay entradas medulares y, eh, y, en, la, y en el encéfalo también, en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿sí? entonces dado que hay entradas derechas e izquierdas de entradas y salidas, entradas y salidas, entonces tenemos, o sea, hay nervios aferentes y diferentes por la derecha y por la izquierda para los dos eh, hemicuerpos ¿sí? que tenemos, entonces siempre lo vamos a tener en pares, entonces tenemos 12 pares craneales o nervios craneales y 12 pares o nervios raquídeos, ¿sí? O espinales también los llaman. ¿Listo? Entonces, por ahora ustedes se deberán aprender los 12 pares eh, craneales. Y deberían, pues, saber los raquídeos que no es nada del otro mundo. Comencemos con los 12 pares craneales. Recordemos que cada par craneal se va a insertar en el encéfalo. Mientras que los raquidios en la médula, ¿cierto? Entran o salen. Y adicionalmente pueden ser, mis, eh, pueden ser de tres tipos. Los craneales. Mistos, sensoriales o motores. ¿Sí? Mientras que los raquidios siempre van a ser mistos. Muy bien. Tenemos, primero, el nervio olfatorio. ¿Sí? Como su nombre lo dice, pues lleva información desde las neuronas del bulbo olfatorio, que ahora se volvieron famosas por el COVID, porque es una puerta de entrada para la infección por COVID-19. Estas neuronas del bulbo olfatorio, ellas son las que sufren cuando se inflama, y se pueden morir muchas de ellas, y por eso se regeneran eh, durante el COVID, o se inflama el nervio también, y esto es la causa de la pérdida olfativa durante... Eh, que fue el principal síntoma de la, de la infección por SARS-CoV-2. ¿sí? ¿Hacia dónde va este nervio? Bueno, ya lo sabemos. Si se daña, pues tenemos pérdida olfativa, ¿no? Y va hacia el sistema límbico, en especial los componentes del lóbulo temporal medial. ¿sí? Y, es, y, y muchos de estos componentes están estrechamente relacionados con la formación de memorias. Por eso hay una relación tan, tan estrecha entre el olfato y la facilitación de memorias a largo plazo. ¿Una pregunta sobre eso? No es motor porque nadie mueve la nariz, y sí, si sí la mueven, o sea, el nervio va entonces más arriba, y si la mueven, no la mueven con el olfatorio, sino con el trigémino y el facial. Muy bien. Aquí está, hacia dónde va, que es el cerebro, ¿no? El telencéfalo Si hacemos un zoom, vamos a ver otros nervios. Entonces tenemos el número 2 El número 2 es el nervio eh, óptico. ¿sí? Entonces vemos acá, el nervio óptico viene de la retina, se cruza ¿sí? eh, cerca de la base del, del cráneo, y en este cruce... Forma una X. X en latín es chiasma. Entonces se llamaría el chiasma óptico, ¿no? Formado por los nervios ópticos. Entonces ahí vemos nuestro nervio óptico. ¿Sí? Es un nervio que viene de la ratina, entonces lleva solamente aferencias sensoriales visuales para discriminar formas, colores, tamaños, texturas, etcétera, ¿No? Y viene con lo que, la respuesta que traen los... Conos y bastones de la retina. Cualquier daño en el nervio óptico o el quiasma óptico, pues conllevará a pérdida visual. ¿Sí? Si es antes del quiasma, entonces será la pérdida del ojo del cual provienen la, las señales, y si es después del quiasma, será del campo visual. Muy bien, y va hacia el tálamo. Sí, el tálamo, las neuronas del tálamo son las que reciben las señales del nervio óptico. Luego tenemos el nervio oculomotor, motor común, ¿sí? Que es motor, su nombre lo dice, ¿no? Y sirve para mover los ojos arriba, abajo, derecha, izquierda. Y si se daña, pues no podemos mover los ojos ni arriba, abajo, ni derecha, izquierda. Es muy raro que, ner que este nervio o las neuronas que, lo a donde que envían las señales se dañen, ¿no? Porque están en el mesencéfalo. Incluso, algunas de las señales de este nervio permiten la dilatación y contracción de la pupila. ¿Sí? Por lo tanto, el examen que hacen con una luz hacia la pupila... ...para ver si se contraen personas inconscientes, pues permite ver si está bien el nervio y el mesencéfalo. El mesencéfalo está relacionado con una gran cantidad de funciones vitales. Si se daña, pues eh, caemos en, eh, principalmente en muerte cerebral, algo irreversible. Entonces, muchas veces por eso es tan predictivo... Si se dilata o no las pupilas. Si no se dilatan las pupilas, se están perdiendo los reflejos más basales, más básicos, más, import más fundamentales del cerebro. Entonces, podríamos sospechar de una muerte cerebral o de un daño cerebral gravísimo. ¿Sí? Tenemos el cuarto, que será el nervio troclear o eh, patético, también les lo llaman, porque es con el que uno gira los ojos cuando ustedes, si ustedes miren al frente y giren los ojos hacia la derecha y abajo, harán una mirada como, patética, ¿no? Como mirar a alguien por encima del ojo, ¿sí? Como bacteriólogos. Entonces, nuestro eh, troclear, el 4 o patético. Rotar los ojos. ¿Sí? El quinto nervio va a ser el el trigémino que se encarga de mover la parte inferior de la cara. Se da el nervio para masticar, hablar, ¿sí? o por lo menos los movimientos, gran parte de los movimientos orofaciales, ¿sí? si quieren mandar picos, si quieren sorber o lo que quieran hacer con, sus, con su boca, labios y mejillas, pues necesitan el nervio trigémino, que es el quinto. Hay una película muy bonita para lo que, los que la quieran ver, que se llama La escafandra de la mariposa. ¿sí? En La escafandra de la mariposa, la persona tiene una lesión en, eh, por debajo del de mesencefalo. ¿sí? Entonces, acá, por, en el puente, por debajo del puente. Entonces, todos los nervios, incluyendo del trigémino hacia abajo, se van a ver comprometidos. Lo, lo único que tiene bien será del mesencéfalo hacia arriba. Quiere decir que esa persona lo único que va a poder hacer es, y percibir, lo, es, eh, los ojos. Lo único que va a poder mover son los ojos. ¿sí? Entonces se llama el síndrome de el enclaustramiento de, o de locking in, ¿sí? como el encerramiento. Y, eh, y estas personas solamente pueden mover los ojos a la derecha, a la izquierda, girarlos y parpadear. ¿sí? Es una lesión bien compleja porque la persona cognitivamente, emocionalmente queda muy bien, pero no puede mover, ni siquiera puede hablar. Lo único que puede hacer es mover los ojos. Y pues en la película consiste en una persona muy famosa que tiene este síndrome y pues vean la película porque ya después ya todo lo que sigue es spoiler y, y les daño la, la película que es muy chévere. Van a reír, van a llorar y se van a apasionar con esto. Muy bien, entonces, el quinto se inerva acá, que será el trigémino, ¿no? Que ya les dije para qué es. Entonces, para reír, para hablar, todo lo que hagan con los labios y las mejillas. La parte inferior de la cara. El sexto será el abducens, o oculomotor, otro oculomotor también. Y el abducens, lo que hace, lo que sirve es para... Abducir el ojo para que el ojo se contraiga hacia adentro o llevarlo hacia afuera. Y es importante para enfocar y para percibir visualmente. El séptimo será el nervio facial. Inerva la parte superior de la cara, ¿no? Será importante para, para reír, para... Incluir el seño, muchas de las expresiones faciales dependen del nervio facial. Este es mixto, ¿no? Ah, bueno, no les he dicho cuáles son. Entonces, óptico, sensorial, oculomotor, motor, troclear, motor, trigémino, mixto, abducen, motor, facial, mixto. ¿Sí? Luego viene el vestíbulo coclear o estatoacústico, dependiendo del libro. Sí, vestibulo coclear o estato acústico que es el 8. Este octavo nervio es eh, sensorial solamente y lleva información, como ya lo hemos visto, de, para el sentido vestibular el equilibrio y de la cóclea acústica, la audición. Cualquier lesión puede generar de, pe, problemas de equilibrio, vértigo, inflamación, por ejemplo, genera vértigo o puede generar eh, pérdida auditiva, ¿no? En los anteriores, si se daña el facial, pues el parálisis facial del, del lado de la cara en la que esté eh, afectado, esto suele pasar. Hay un virus, que es, eh, por ejemplo, el herpes, lo, el de los fuegos, el simple, que es cuando muchas veces con el estrés, con mucho estrés, el fueguito en lugar de bajar al labio, el fuego nunca se va a ir, el fuego siempre va a estar ahí en los ganglios eh, de estos nervios, ¿sí? Y entonces, con, cuando tú has bebido mucho, tienes problemas, hiciste un viaje, o sea, que hay estrés psicológico o fisiológico, estás deshidratado, te ha dado fiebre, el virus va a viajar hacia el, hacia el labio, ¿no? Y entonces sale el, el, el fuego, el, el herpes simple, ¿sí? Las erupciones. Es lo que le dicen las, las abuelas, tenía fiebre interna, ¿no? Pues no solamente fiebre, es cualquier... Eh, eh, cualquier tipo de circunstancia estresante, fisiológica o psicológica. También parcial o algo así, ¿no? Entonces, es probable que este fin de semana algunos vayan a tener fuegos eh, a los que les suele salir. Y, eh, porque da unos días después. Pero en algunos casos, el, el, el virus no baja hacia el labio, sino que sube hacia el, gang hacia el nervio e inflama el nervio, ¿no? Y si inflama el nervio, vamos a tener parálisis facial. Entonces, media cara... Entonces, usted, es incómodo porque me, no pueden ni cerrar bien el ojo, no pueden ni parpadear ni cerrar el ojo, entonces te toca en la noche ponerte un spa, una cinta, una espada para, para, para, para poder dormir, no el ojo al otro día está súper irritado porque no se, no se cierra. Eh... Y, pues, no puedes expresarte bien, o sea, con la mitad de la cara paralizada, pues, esto no es, no, no, no, no es muy práctico para hablar, para comer, para, y, y sin sensibilidad, ¿no? Para hacer lo que hagas con la cara, pues, es muy complejo. Y, y eso, pues, toca hacer la fisioterapia y demás. Todo por un fueguito, por el herpes, ¿no? Entonces, por eso es que muchas personas con parálisis, con eh, eh, cambio de temperatura y demás, les da parálisis, pero no es porque se tuerzan o algo así, si no es por el virus. Luego viene el nervio, el 9, que será el glosofaringio Es un nervio mixto, importantísimo para el sabor, para, el, para saborear, para, taste, ¿sí? para el gusto. Y también eh, inerva la parte posterior de la lengua y la faringe. ¿sí? Importante para... Pasar saliva, ¿no? Para deglutir, ¿sí? Eh, para también hablar. Luego viene el nervio vago, que es un nervio mixto también, el vago, pero este vago ya no va a inervar los músculos estriados, sino va a inervar los músculos lisos. Principalmente las glándulas, el intestino los bronquios, los pulmones, el diafragma, el corazón, etcétera. Este nervio funciona principalmente a través de la, del neurotransmisor acetilcolina, es colinérgico, ¿no? Entonces, todo, el cigarrillo, por ejemplo, el tabaco, ¿sí? Todo esto. Es agonista, o sea, estimula el nervio vago. Pero también hay diferentes terapias basadas en estimulación vagal a través de la piel, por ejemplo, acá en las orejas, en la garganta, por, a través de la respiración y la nutrición, ¿no? Este nervio vago es muy, muy, muy, muy, muy importante en psicología clínica porque es el nervio de la relajación, de la socialización del sistema parasimpático, ¿sí? entonces hay toda una literatura basada en la estimulación vagal. Y existen ahora una gran cantidad de instrumentos tecnológicos para hacer estimulación vagal, para generar relajación e incrementar la felicidad, la sensación de bienestar, las relaciones sociales, incluso para mejorar el funcionamiento en niños o adultos con trastorno del espectro autista. ¿Sí? Nuestro nervio vago. Y por último tenemos el cordón espinal, eh, digo, la, los nervios que van, estos anteriores iban la, al puente, este es el puente de protuberancia, ¿sí? Y de aquí hacia abajo, el 11, do, el, el 11 10 y 12, ¿sí? el vago, el hipogloso y el eh, espinal accesorio van a esta parte de acá que se llama el bulbo raquídeo, ¿no? Entonces tenemos bulbo, puente y mesencéfalo. Entonces... El espinal accesorio es un nervio motor principalmente que se encarga de los movimientos del cuello y de la cabeza. El hipogloso es un nervio mixto que se encarga de inervar la gran parte de la lengua, la parte más anterior de la lengua. Este es importante, este es uno de los más importantes para el gusto y la parte superior del paladar. Bueno, pues acá tenemos cada uno de los nervios. Olfatorio, óptico, motor ocular común o oculomotor, patético o troclear, trigémino, motor ocular externo o abducens, facial, auditivo o estatua acústico, vestibulo coclear, glosofaringio, vago, accesorio y hipogloso. Si ustedes toman la primera letra de cada una de estas, sale muy fácil aprenderse los 12 pares craneales. ¿Cómo van a decir...? Oye, oye, mamá, papá, traigo mini falda, aunque glúteos van a estar helados. ¿Listo? Olfatorio, óptico, motor ocular, patético, trigémino, motor ocular externo, eh, facial, eh, auditivo, glosofaringeo, vago, estato acústico, eh, digo, espinal accesorio y hipogloso. Bien, Cuéntame, Lina. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo? No me quedó claro lo que es un nervio mixto. Lleva axones eferentes y efer y aferentes. Ah, ok, gracias. ¿Cómo es que cómo es que te vas a aprender esto? Repítelo. Oye, oye, mamá, papá, traigo mini falda, aunque glúteos van a estar helados. No bueno, escuché sus papás, o si los escuchan, díganles que están en clase de anatomía, o si no, van a poner el grito en el cielo. ¿Qué les está enseñando ese profesor? Dime, Gabriela. Profe, disculpa, el 9, el, el glosofaringeo, eh, perdón, perdón, el vago es mixto. Pero es el único que se comunica con músculos y glándulas, músculos lisos y glándulas, y no son músculos estriados como los demás. ¿Esto? O sea, el vago es el nervio de las mariposas en el estómago, de las emociones, del vacío cuando estás asustado, ¿sí? ese calorcito cuando estás a, eh, a gusto, ¿sí? de las náuseas, de sentir el desagrado. Es, es un nervio fundamental para nuestra vida afectiva y socioemocional. Aquí tendremos nuestros 12 pares craneales. Olfatorio, óptico y ¿Listo? Ahora los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos son los que van y vienen de la médula espinal a través de la, del cordón espinal. ¿sí? Sus nombres los reciben de acuerdo a las vértebras que, pro, que protegen la médula, ¿no? O sea, por donde se insertan. Tenemos cervicales, toráxicos, lumbares, sacros y coxígeos. Todos son mixtos, ¿no? Los sensoriales están hacia el dorso, la espalda, o sea, dorsales, mientras que los motores están hacia el vientre, es decir, ventrales. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dina, vas a decir algo más o me has bajado la mano? Ay, lo siento, no, le he bajado la mano.